We'll mm be -hmm. Buenas tardes, soy Vania Martínez, coordinadora del área de educación y promoción de la ciudadanía informada de Pulso Puc. A nombre de, del Instituto les doy la bienvenida a este evento. En esta ocasión vamos a presentar algunos trabajos desarrollados en el marco de las elecciones generales 2021. En primer lugar, tenemos la presentación de un trabajo de análisis de datos que se realizó como parte del apoyo del Instituto al Jurado Nacional de Elecciones en la, en la realización del segundo debate presidencial. Este trabajo tuvo tres componentes. La elaboración de un análisis histórico de los 200 años de la República, la preparación de los indicadores sociales relacionados a empleo, educación, derechos humanos, políticas sociales y salud. Y con respecto a este último tema, se analizó de manera comparada el avance del proceso de vacunación contra la COVID-19 en la región. Para explicar a fondo cada uno de estos temas, tenemos con nosotros al equipo de investigación conformado por Gabriela Rangifo, licenciada en Sociología por la PUC, a Kiara Zamora, bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la PUC, y a Frecia Gómez, bachiller en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, en la segunda parte del evento, contaremos con una exposición sobre las herramientas de análisis de datos que forman parte del Observatorio Pulso Electoral. Esta presentación estará a cargo de Noan López, licenciado en Ciencia Política y Gobierno de la PUC y magíster en Ciencias, mención en Proyectos de Inversión de la UNI. Noan es profesor de la Universidad en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Escuela de Gobierno. Al final de su presentación, Noan hará un balance de todas las exposiciones y compartirá algunas reflexiones finales. Ahora le doy el pase a la presentación de Gabriela Regí. Muchísimas gracias. Gracias, Vania. Si ¿Sí podemos pasar el PPT, por favor. Listo. Eh, bueno, como, como mencionó Vania, nosotros preparamos una serie de productos eh, como insumo para el debate electoral, el segundo debate presidencial. Eh, siguiente PPT, por favor, Vania. El primer producto del que me encargué yo, canté con el apoyo de Sofía Tikleahuanca y Cinesio López para la elaboración de, de este repaso histórico a los 200 años de independencia. ¿no? Eh, ¿De dónde partimos nosotros para seleccionar los hitos de este repaso histórico? Es un repaso bastante amplio. Nosotros partimos de esta premisa, ¿no? que cuando nacimos como república se nos presenta un doble desafío. En primer lugar, el desafío de conformar una base de ciudadanos con derechos, y el segundo que fue el desafío de autogobernarnos. Entonces nos planteamos una serie de preguntas que nos sirvieron como orientadoras para poder seleccionar qué datos incluir en este repaso. En primer lugar, ¿cómo ha cambiado nuestra condición de ciudadanos desde la independencia? Y en ese marco vimos algunos eventos importantes que dan cuenta de los derechos políticos, dan cuenta de cómo se, cómo se expresaba la ciudadanía formal, digamos, qué condiciones tenían los ciudadanos formalmente en determinados momentos históricos. La segunda pregunta orientadora era, ¿qué hitos históricos dan cuenta de los avances logrados en la ampliación de la, de la experiencia ciudadana y de nuestros derechos?, y ahí seleccionamos hitos que tienen que ver con derechos sociales, derechos civiles, derechos eh, que, eh, relacionados al trabajo, y la tercera era cómo nos ha ido durante estos 200 años autogobernándonos. ¿no? Siguiente, por favor, Bania. Esta es la línea de tiempo que armamos, digamos, como primera versión. Es una línea bastante densa, que tiene bast bastantes datos, pero nuestra intención inicial era plantear eh, hechos o hitos históricos que nos permitan cuestionar y nos permitan contrastar aquellos momentos de ampliación de la ciudadanía y hubo momentos en que nuestros derechos o la experiencia de derechos también se vio afectada de alguna manera, ¿no? Entonces partimos nosotros de la Constitución del 23, que reconocía que son ciudadanos los hombres, alfabetos, propietarios, en ejercicio de profesión o algún oficio, luego destacamos el cambio que eh, se da con la Constitución del 39, donde se reconoce la ciudadanía de varones indígenas y mestizos al alfabetos. Pero, digamos, en contraste, nosotros propusimos como parte de, del guión, digamos, de lectura de esta línea de tiempo, es que en el 95, como aparece en la parte inferior de la línea, se da una reducción, digamos, de la ciudadanía política, se excluye a los analfabetos como votantes y con eso se reduce la base ciudadana formal, ¿no? Se reduce la base electoral. Otros hitos que tienen que ver con la ampliación de derechos son la liberación de los esclavos y la abolición del tributo indígena en 1854, que no solo tiene que ver, digamos, con eh, un... Que, que tiene que ver también con un nuevo marco de tributación, digamos, más moderno. No es el inicio de un debate para sistemas de tributación diferentes como parte de, de, del Estado. Eh, incluimos también el hito histórico del reconocimiento del ingreso de las mujeres a la universidad en mil, recién en 1908, en contraste también con algunos procesos que significaron graves retrocesos en la experiencia de la igualdad y de los derechos para, otro tipo de, para otras, otros digamos, grupos de poblaciones, otros grupos humanos al interior de la República, como fue el caso de eh, lo que sucedió con, las, con la población indígena amazónica, con el boom del caucho que inició aproximadamente en el 1900. ¿no? Luego, ya eh, entrando el siglo XX, nosotros marcamos los hitos de conquista de la jornada de las ocho horas en 1919, en 1920, reconocimiento de las comunidades indígenas con la ley de comunidades, y lo que queríamos hacer era también ofrecer, digamos, eh, Momentos que den cuenta de conquista de derechos de propiedad colectiva, que den cuenta de conquistas de derechos colectivos, que sean producto, que hayan sido producto, no solamente de una, eh, de una facultad, digamos, eh, delegada por el Estado, sino también producto de movilizaciones, ¿no? Movilizaciones, digamos, desde abajo, desde el grupo, el conjunto de conjunto ciudadanos. Luego añadimos el unido importantísimo de 1956, que es no solamente reconocimiento al derecho del sufragio, sino también a la condición de ciudadanía de las mujeres, ¿no? independientemente de su estado civil, si están casadas o solteras, independientemente de este, su nivel de instrucción. Y en el 79 recién digamos que se establece el sufragio universal, ¿no? el único condicionante era la mayoría de edad, y lo que queríamos con, plantear con eso no solamente es la fecha, sino que nosotros, eh, al 2020, nosotros eh, recién estamos experimentando aproximadamente 42 años eh, de la ampliación de la base ciudadana más, más amplia, ¿no? más importante. Entonces, digamos que lo que queríamos gatillar con la línea de tiempo no solamente era un recuento de, de hitos y de datos, sino que también se puedan cuestionar eh, qué tan jóvenes somos como república, qué tanto todavía nos falta por hacer para ampliar la base ciudadana. Y qué otras ampliaciones nos quedan pendientes, ¿no? Por eso colocamos el conflicto de Bagua en el 2009, que fue un momento importante para cuestionar cuál era la, la, cuáles eran estos, estas ideas que teníamos sobre ciudadanía, cuáles eran, digamos, los desafíos pendientes para pensar la ciudadanía, ¿no? Y un par de hitos que también se añadieron en conversaciones con el Jurado Nacional de Elecciones, que fueron los del voto de policías y militares en el 2005, y la Ley de Paridad y Alternancia en el 2020. Siguiente, por favor. Eh, la tercera pregunta que les planteaba al inicio era, tenía que ver con el desafío del autogobierno. Entonces, junto con Sofía y con Sinencio, también pensamos cómo podemos hacer, no solamente una propuesta gráfica, sino cómo podemos hacer en pequeño, en sintético, cómo nos ha ido en el desafío del autogobierno, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue identificar cuáles han sido los quiebres, digamos, no electorales, ¿no? los quiebres por golpes de Estado, motinamientos, golpes militares, que se han experimentado en la sucesión de gobiernos desde la independencia, desde el 821 hasta eh, la actualidad. Entonces, presentamos este gráfico al Jurado Nacional de Elecciones como nuestra primera versión de cómo podemos pensar nosotros la continuidad eh, de gobiernos eh, elegidos ele eh, por procesos electorales, ¿no? Y extrajimos estos, estos datos que están... Eh, a la derecha de la diapositiva, ¿no? 59 años y 36 presidentes de gobiernos productos de golpes de Estado, 136 años y 30 presidentes productos de gobiernos electos en procesos electorales o en transiciones resueltas institucionalmente, ¿no? Transiciones resueltas a través de constituciones, a través de las leyes, a, tra a través del Congreso. Y el 2020, lo que nosotros queríamos destacar, y también en el marco del digamos, de, del, del tópico, ¿no? del, del debate, era eh, reconocer, eh, que tenemos, eh, reconocer que teníamos 41 años de continuidad de gobiernos, producto de transiciones institucionales o de gobiernos elegidos en procesos electorales. ¿no? Y era el periodo más largo de nuestra historia, como se ve en el gráfico. Finalmente, siguiente, por favor. Eh, las versiones que nosotros entregamos fueron conversadas, discutidas, reeditadas en conjunto con, con, la, con el equipo del Jurado Nacional de Elecciones, y esta es la versión que se, eh, que se proyectó el día del debate presidencial de mayo, esta es una versión un poco más simplificada, eh, pero también con los hitos más importantes de este proceso de ampliación de la ciudadanía que discutía, y siguiente por favor. Y esta también es la versión, también un poco más simplificada, pero con los datos importantes sobre el tema del autogobierno en los 200 años de República. ¿no? Siguiente. Como ven, ahí está el logo de Pulso, <ríe> al lado de Voto Informado, y eso marcaba este, la presencia de, de este primer producto, igual que los otros dos productos que van a presentar Kiara y Fresia. En, el, en la segunda en, en la elección de segunda vuelta, ¿no? Del proceso de elección presidencial. Entonces, yo le doy paso a, a Kiara para comentar los, los, los productos que vienen. Gracias. Ah, me olvidaba, ese es un enlace donde está alojado este, la línea de tiempo que, que, que resultó este proceso y también están alojados las, eh, las otras investigaciones que realizaron Kiara y Fresia. ¿No? Quizás al final, si hay algún tiempo, podríamos abrirlo, pero ahí está, a disposición de todos. Gracias. Eh, muchas gracias, Gabriela. Eh, también a propósito del debate, elaboramos junto al doctor José Magallanes eh, el dashboard eh, Perú 10 años más tarde. ¿no? Eh, todo esto se desarrolló también, como lo comentó Gabriela, como parte de un proyecto paralelo que venimos trabajando sobre capacidades estatales, democracia y democratización, eh, con datos a nivel provincial y datos a nivel regional de censos y anuarios estadísticos del siglo XIX, del siglo XX y del, del siglo XXI, junto al doctor Cinesio López y también al eh, doctor José Magallanes. Para este dashboard en particular eh, empleamos datos de los censos del 2007 y del 2017, así como de otras fuentes eh, como la encuesta nacional de hogares, eh, la encuesta nacional de programas presupuestales eh, y el seguimiento de la ejecución presupuestal y también eh, datos cortos ¿no? de la Contraloría General de la República. Nuestro objetivo junto a la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica del Jurado Nacional de Elecciones era ofrecer a las candidaturas y al público algunos datos relevantes para la agenda pública, ¿no? que pudieran ellos, las candidaturas, eh, tanto el candidato Casillo como el, la candidata Keiko, ¿no? abordar eh, durante la exposición de propuestas. Este formato fue propuesto por la DNF, eh, fue propuesto desde el Jurado Nacional de Elecciones, basados en la experiencia, en una experiencia muy similar del debate presidencial en Ecuador. Le era contribuir a una Mirada informada en las propuestas basándose en evidencia. Eh, Vania, ¿podrías pasar diapositiva, por favor? Gracias. Del total de seis bloques del debate, cuatro hicieron eh, uso de eh, los datos del dashboard como eh, presentados como textos y gráficos. En realidad, al inicio de cada bloque era posible ver eh, un video entre un minuto y dos minutos que mostraba en texto y también en gráficos los hallazgos que habíamos eh, hecho como parte del proyecto. Algunos de estos hallazgos que se incorporaron en el bloque de economía y promoción del empleo se relacionaron al empleo informal y al gasto de capital. El gasto de capital es el presupuesto destinado a la inversión financiera, a obras y a la adquisición de bienes de parte de los gobiernos regionales. Eh, básicamente en relación al empleo informal se señaló que en 10 años realmente la situación no ha cambiado e incluso en el 2020 a, habíamos eh, ligeramente retrocedido, pero en general en promedio son 7 de cada 10 peruanos eh, que forman parte de la PEA ocupada que eh, tienen un empleo informal. Y también se encontró ¿no? y se comentó como parte eh, de los hallazgos que la ejecución presupuestal de los ORES destinada al gasto de capital, esto es, como ya lo señalé, la inversión financiera, eh, obras y la adquisición de bienes, en realidad se ha mantenido en 10 años en cerca del 70%, ¿no? E incluso en el 2018 eh, cayó hasta el 55%. Eh, siguiendo, justo eh, pensando ahora en la educación, la ciencia y la innovación, que sería el segundo bloque, eh, se busca enfatizar en el, en el, en el avance, ¿no?, eh, ...del alfabetismo, ¿no? eh, señalando que uno de cada 20 peruanos ¿no? en 10 años había logrado que uno de cada 20 peruanos, apenas uno de cada 20, eh, sean alfabetos. ¿no? La idea es conseguir pronto la eliminación de esta cifra. Eh, también se enfatizó en las condiciones de los locales eh, escolares del Estado, en, como es, al menos la mitad no tiene servicios eh, higiénicos en buen estado no tiene aulas en buen estado del 70% y el 16% no tiene acceso a electricidad, ¿no? Este ese debate se contextualizaba en mayo, a inicios de, de este año, ¿no?, en la primera mitad, y ahora que estamos en la segunda mitad, eh, vemos lo realmente relevante que era eh, abordar este tema en el debate, particularmente ahora que eh, está sobre la mesa, ¿no?, el pronto retorno a clases. Eh, además, también se, se eh, abordó el acceso de los hogares a las TICs y se encontró que eh, en 10 años había habido un importante avance, ¿no? en el que apenas uno eh, de cada 10 hogares no accede a las TICs. Eh, siguiente diapositiva, por favor. El quinto bloque eh, abordó la lucha contra la corrupción y la integridad pública y se señaló, por ejemplo, que la mitad de ciudadanos encuentra a la corrupción. Eh, como uno de los principales problemas del país, ¿no? Y se señaló también que eh, entre los jóvenes de 18 y 25 años, 6 de cada 10 encuentran la corrupción como uno de los principales problemas del país. Además, se presentó la estimación de la Contraloría General de la República, ¿no? Que hacia el 2019 señalaba que 20, al menos, eh, o más de 23 millones en realidad de soles, eh, hacen ascendía ¿no? el perjuicio económico nacional de parte de la corrupción. Y finalmente, en el último bloque de derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables, eh, se buscó abordar la protección eh, social a través de un seguro de pensión, y en 10 años se encontró que en realidad la situación no ha cambiado y que igualmente así como en el empleo informal, 7 de cada 10 tiene un empleo informal, igual a, en esta situación, 7 de cada 10 peruanos mayores a cator, con más de 14 años no accede a eh, algún seguro de pensión. Asimismo, eh, se abordó ¿no? eh, el acceso a condiciones dignas de vivienda, eh, aproximándonos a través del de acceso a los servicios higiénicos y al no hacinamiento. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Quedaron eh, fuera del debate algunos indicadores igualmente importantes, sin embargo quedaron fuera por las limitaciones de tiempo, pero es posible acceder a ellos mediante el dashboard que está alojado en la web de Pulso. Eh, son indicadores sociales, indicadores eh, de hogar y de vivienda eh, y económicos, ¿no? Particularmente para los indicadores sociales y de hogar y de vivienda se estableció una división de cuatro niveles, ¿No? Eh, y que nos permite, y también ahí es posible acceder a mapas, ¿no? En estos mapas es posible uno distinguir qué regiones están en qué nivel, eh, si es que están en un nivel aceptable, cuando es menor al 10% la incidencia de la condición descrita, en un nivel preocupante, cuando es entre el 10 y el 25%, en un nivel alarmante, cuando es el... el, el entre el 25% y el 50% y un nivel crítico cuando es mayor al 50%. Algo particularmente interesante, por ejemplo, es que en algunos indicadores eh, utilizamos eh, para, el, para el escenario crítico el rojo y, y en varios indicadores el mapa está completamente pintado de rojo a nivel eh, nacional. Todas las regiones están en un nivel crítico hacia el 2007 como hasta el 2019 en algunos casos. Eh, además, es posible acceder al repositorio desde... Eh, en el ¿Podemos avanzar? Vania, eh, por favor. Gracias. Eh, tenemos el, el repositorio en GitHub. Ahí pueden acceder a los indicadores, ¿no? a la base de datos que hemos empleado para eh, la elaboración del dashboard, de los mapas eh, visibles ahí. Eh, también pueden acceder a los datos... Eh, preprocesados ¿no? y, y al procesa, a, su, a su procesamiento, eh, al diseño del dashboard, eh, a los mapas, eh, si es que les interesa replicarlos o mejorarlos. Y esperamos que toda esta información les sea útil. Eh, ahora doy pase a Fresia. Muchas gracias. Muchas gracias, Chiara. Buenas tardes. Justamente dentro de eh, la presentación que se elaboró para el Jurado Nacional de Elecciones, en el tema de salud se abordó la vacunación en Perú, la vacunación contra la COVID-19. Eh, y por tanto, el objetivo que tuvimos nosotros fue eh, comparar el avance de los países de la región desde el inicio de su proceso de vacunación hasta la fecha, en ese momento era el 17 de mayo, pero en esta presentación hemos decidido actualizarlo para que ustedes vean el contraste de lo que se avanzó el, hasta el 17 de mayo y lo que se ha avanzado hasta el 30 de septiembre. Se analizaron nueve países de América del Sur, incluyendo Perú. En un principio se tenía planeado analizar 16 países de América Latina, sin embargo, por problemas, Además de que esos países no tenían los datos compartidos o no se podía acceder a su base de datos, se tuvo que reducir la cantidad y solamente analizamos nueve países, los cuales son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Eh, los criterios para analizar el avance de estos países eh, se centraron en primero la, la cantidad de vacunados por semana la cantidad de farmacéuticas con las cuales los países tenían acuerdos la estrategia para elegir a los grupos priorizados y la estrategia para elegir a los, a los grupos de vacunadores eh, por temas de tiempo en esta presentación solamente vamos a abordar los dos primeros. Eh, toda esta recolección de data e información ha sido a partir de fuentes oficiales de los países eh, eh, páginas especializadas creadas justamente solo para el tema COVID o eh, dentro o enlaces dentro de las páginas de los ministerios de salud. Siguiente, Vania, por favor. Perú comenzó su proceso de vacunación, como nosotros sabemos, una más. <risas> Dos más. <ríe> Listo, gracias. Pero comenzó su proceso de vacunación el 9 de febrero y hasta el 17 de mayo, como lo vemos en esta diapositiva, uy se cortó la parte de abajo, pero hasta el 17 de mayo habían pasado 14 semanas y Perú había logrado vacunar al 5.6% de toda su población y con un, con un ritmo promedio de vacunación de 133.000 personas por semana. Esto está por encima de países como, por ejemplo, Ecuador o Bolivia, que habían comenzado una o dos semanas antes que nosotros, pero sin embargo, como vemos en, la, en el listado derecho, están casi últimos o están debajo de Perú, debido a que su ritmo de vacunación por semana es menor. Una más, <ríe> por favor. Eh, cuando actualizamos esta información hasta el 30 de septiembre nos damos cuenta que Perú en estas 33 semanas desde el 9 de febrero hasta el 30 de septiembre ha vacunado a 16 millones de peruanos, casi que lo cual representa un 48.6% de personas, con un ritmo de vacunación durante estas 33 semanas de 480 mil personas. Eh, en promedio por semana. Entonces eh, esto, esto configura, se muestra como un gran avance, eh, pero sin embargo también hay que tener en cuenta que hay países de la región como Chile o Uruguay eh, que tienen eh, casi el 70% de su, de su población totalmente vacunada. Perú tiene el 48.6% de su población vacunada con solamente la primera dosis. La siguiente, vanía por favor. ¿Sí? Okay, aquí podemos ver en este gráfico de barras, podemos ver que eh, Perú tiene un gran rezago de personas que aún no han acudido a vacunarse. Hay cinco, más de 5 millones de personas que tienen pendiente su segunda dosis y esto, eh, esto es algo que no se ve, por ejemplo, en el caso de Chile ni en el de Uruguay, que la diferencia entre las personas que han recibido la primera dosis y la segunda dosis no supera los 500.000 mil. Y esto se muestra, en este momento esto representa un gran reto para el gobierno, ya que podemos estar frente a personas que han perdido su, eh, eh, el tiempo de rigor para recibir la segunda, la segunda dosis. Entonces, en, en tal caso de plantearse nuevas medidas para eh, poder conseguir la efectividad de la vacuna en esta población. Evidentemente, este avance en la vacunación, que hemos llegado a un 48.6% hasta hace dos semanas, tiene relación con la capacidad de los gobiernos para realizar acuerdos con la mayor cantidad de farmacéuticas, pero también con las características que se establecen en estos acuerdos. La siguiente, Vania. La siguiente. Y en este cuadro podrán ver que hasta el 20 de mayo... Eh, habían solo siete, siete farmacéuticas o siete vacunas aprobadas en, en los países de la región. Perú solo tenía acuerdos con tres y a pesar de solamente tener acuerdos con tres farmacéuticas, tenía, había recibido mayor cantidad de vacunas hasta esa fecha que otros países como por ejemplo Bolivia o, o como por ejemplo Paraguay, había recibido mucho más cantidad de, de vacunas que esos países. La siguiente, Ivania, por favor. Al actualizar los datos, el 30 de septiembre nos damos cuenta de que diversos países eh, han avanzado, han, han logrado mayores acuerdos con otras farmacéuticas. Perú ha mantenido sus tres, tres los acuerdos con sus tres farmacéuticas, ha intentado eh, aumentarlo efectivamente, pero aún no lo ha logrado. Y aún así, a pesar de solo mantener sus tres acuerdos, ha tenido ha recibido 35 millones de vacunas, un número muy, muy, muy cercano a las que Chile ha recibido, Chile ha recibido 37 millones, un poquito más, y Chile obviamente tiene acuerdos con seis farmacéuticas. E incluso si vemos el caso de Paraguay es un caso más curioso todavía porque... Eh, no, ha, no teniendo tantos acuerdos con diversas farmacéuticas, no ha podido recibir más vacunas, ni siquiera el 100% de las que necesita para vacunar a, a su población, este como una sola dosis. Un, una más, un clic más, Vania, no, por favor. No, regresa, por favor. Bueno, entonces esto sobre el caso de Paraguay y sobre, sobre el caso de Paraguay nos da cuenta de que más allá de tener acuerdos con diferentes farmacéuticas, es también importante la capacidad política para negociar que estas vacunas lleguen a, en el tiempo estimado. Frente a esto, Perú ha logrado eh, negociar bastante bien la llegada de sus vacunas. Tal es así que con todas las vacunas llegadas hasta el 30 de septiembre. Eh, Perú podría haber vacunado a toda la población del país con al menos una dosis, ya que el porcentaje de dosis recibida en relación a la población total eh, es de, era de 107%. Una más, María, por favor. Como las conclusiones de esta pequeña parte es que eh, uno de los retos, definitivamente un gran reto, es la accesibilidad a los datos. Eh, ello fue la razón por la cual se redujo nuestra cantidad de, de países analizados y esto es porque muchos países no, lo, no habían compartido su información sobre el COVID. Eh, incluso hay, hay temas con respecto a lo los acuerdos de vacuna porque esto todavía sigue siendo para algunos países secreto de estado. Eh, el análisis de los datos, ya sea de manera simple, con una estadística descriptiva, como yo lo he hecho, o de manera compleja, como lo ha mostrado Chiara, realizando indicadores, o como lo ha hecho Gaby, analizando más de 200 años de manera, más de 200 años de historia, contribuye en definitiva a la elaboración de diagnósticos para proponer eh, soluciones que sirven para proponer soluciones basadas en evidencia, pero evidentemente también tenemos claro que a veces la toma de decisiones puede estar mucho más ligada a aspectos políticos que técnicos o, o datos o evidencia. Y con respecto al tema de vacunación, Perú nos demuestra que en estas 33 semanas de haber iniciado su proceso de vacunación, ha logrado vacunar al 48.6% de la población total del país con la primera dosis. Y esto es gracias a la cantidad de, de acuerdos, esto es gracias a la capacidad de establecer acuerdos y de negociar políticamente la llegada de las vacunas, así como las estrategias que, que dentro del país se establecieron desde el Ministerio de Salud. Eso es todo, Noam. ¿Tienes la palabra? Gracias. Muchas gracias, Fresia. Bueno, en esta parte de la eh, presentación vamos a comentar un poco sobre una herramienta que ustedes pueden encontrar en web. Está en nuestro sitio web, eh, que es de pulso.puc.edu.pe en la sección de pulsos, uno va a encontrar pulso electoral. Y en pulso electoral tenemos dashboards. El que tenemos para presentar ahora es este que está aquí, que se llama pulso electoral. Y pues tenemos este análisis de similitudes de planes de gobierno. Como bien las investigadoras que me han precedido han estado comentando, las herramientas, análisis que hemos realizado han servido para construir un debate basado en datos, un debate propositivo en el último proceso electoral. ¿no? Y eh, creemos que generando este tipo de información, este tipo de conocimiento, aportamos desde la academia en un proceso crítico, Dentro de la vida política de un país como el nuestro. Consideramos también que es un trabajo que no debe llegar solo al gobierno nacional, sino también un debate local, a un debate subnacional. Para las siguientes elecciones, que son municipales y regionales, amerita realizar un esfuerzo como el que hemos presentado, pero que cuente narrativas, historias que están pasando a nivel subnacional. Y en ese sentido, estas herramientas, que yo las veo como en grupo, una caja de herramientas, nos deben de servir no solamente para eh, aquellos que han participado del proceso electoral o los que pueden participar a través de alguna institución del Estado que eh, ve el proceso electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE o RENIEC, sino también desde la academia. ¿no? desde aquellos que están estudiando sociales, desde aquellos que están estudiando derecho, o aquellos que están interesados en medir eh, los fenómenos que eh, presenciamos, tanto sociales como políticos. Y en ese sentido, esta herramienta, que se llama Pulso Electoral, que es justo hasta donde yo he llegado, nos muestra la posibilidad de analizar información que se encuentra en texto. Información que los partidos políticos han eh, enunciado en enero de este año, han colgado en sus plataformas, han cumplido con eh, lo que dicta las leyes, ¿no? la normatividad en el marco de un proceso electoral eh, democrático, ¿no? justo, eh, y pues todos han mostrado sus planes de gobierno. ¿no? Ahora bien, cuando uno piensa en análisis del discurso político, pues, Hacerlo desde los planes de gobierno es reduccionista, puesto que el discurso es más cambiante, el discurso depende la, de la audiencia, eh, el discurso es pluritemático, ¿no? y consideramos que eh, parte del análisis del discurso eh, podría realizarse a través de los planes de gobierno, pero también hay un análisis que puede realizarse eh, viendo los medios de comunicación, sea de prensa escrita, o de televisión, o de radio, y eh, analizando los discursos que se han podido ir generando eh, en el proceso electoral, y que los políticos han hecho uso para ganar pues, más votos. ¿no? A la larga, lo que se quiere con los discursos es llegar a la audiencia, llegar al, al, a la población electoral, y eh, hacer que vote a su favor. Y en ese sentido, dentro de las líneas de investigación interesadas en analiz analizar los discursos, el discurso político, vemos que es relevante, por ejemplo, trabajar con información observada, información que es legal, información que no va a cambiar, salvo algunas excepciones, eh, como los vamos a ver, y claro, nos plantea una facilidad para poder acercarnos si es que está todo ya en texto, no está en un documento en Word, está en PDF, versus a tenerlo todo en audio, en video, en tweets, en posts en Facebook, no. y entonces claro, también podríamos realizar un análisis de este tipo de contenido, más audiovisual, pero nosotros nos concentramos en el análisis del de texto de los planes de gobierno, ¿no? y lo que hemos hecho es esta herramienta que todos los contenidos que se han estado presentando en esta sesión están en nuestra web, los pueden consultar ahí, están abiertas para el uso de la comunidad académica, la comunidad universitaria, y en especial esta herramienta que fue la primera que generamos en, en el primer trimestre de este año, y que estuvimos socializando en distintos fueros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues consideramos que era oportuno ver si dependía de la ideología, dependía de su arraigo territorial o dependía de cualquier otro factor, el hecho de encontrar similitudes o diferencias entre los políticos, ¿no? entre las ideas o propuestas que tienen para con el Perú el Bicentenario. Y en ese sentido era oportuno eh, comparar los planes de gobierno. En ese entonces, hacia enero, ya veíamos en otras instituciones un esfuerzo por comparar, pero leyendo los planes de gobierno, es decir, imagino que abrían los documentos en Word, en PDF, y resaltaban y trataban de ver similitudes y generaban una, una síntesis, digamos, de todo lo que se había hecho, y trataban de hacer puntuaciones respecto de algunos criterios, ¿no? Como valorando un poco si eran más técnicos, eran más populistas, ¿no? Eh, nosotros, a contrapelo de ese esfuerzo que nos parece legítimo, válido, necesario, consideramos oportuno apostar por los métodos computacionales que analizan texto, y en ese sentido eh, nos topamos con algoritmos que eh, permiten identificar estructuras latentes ¿no? entre los textos, eh, a partir de una eh, limpieza y un preprocesamiento de datos que permiten eh, atomizar, identificar eh, unidades que puedan ser comparables. No artículos, no preposiciones, ¿no? sino quedarnos con las raíces de las palabras que nos permitan verificar si hay similitud en los discursos, en los textos de los planes de gobierno en las propuestas técnicas de los planes de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, desarrollamos eh, secuencias de código en R que eh, han permitido analizar los textos. Descargamos todos los planes de gobierno de todos los partidos políticos eh, inscritos eh, en primera vuelta y eh, los colocamos en una carpeta y con R y algoritmos que, que se encuentran en paquetes de R nosotros pudimos analizar la información y cuando obtuvimos los resultados, vimos por conveniente mostrarlo gráficamente, mostrarlo de esta manera, ¿no? Es decir, darle al usuario la herramienta de que pueda, eh, haciendo clics, ¿no? comprobar si hay similitudes o diferencias. Para ello, establecimos una escala, ¿no? una escala que permitía... Eh, digamos, equiparar a los, a, los, a los planes de gobierno y si había una alta correlación es otro indicador que se usa, pero si hubiera una alta correlación, podríamos decir que hay una similitud bastante grande entre los entre los textos de los planes de gobierno y si había lo contrario, podríamos decir que los planes de gobierno eran totalmente diferentes ¿no? Esta herramienta muestra la semejanza de los planes de gobierno de los partidos políticos según temas esto es muy importante, y es que uno puede comparar los planes, y claro, en los planes vamos a ver una diversidad de temas, ¿no? Eh, de hecho, eh, las investigadoras hace un momento de pulso han estado mostrándonos que hay pues varios indicadores sociales, económicos, de percepción, de gestión, que son importantes a tener en cuenta, y, y claro, un plan de gobierno en época de pandemia en época en la que se exige reactivación económica, pues puede haber tocado diversos temas. Nosotros consideramos eh, seleccionar algunos temas que eran importantes, como el de seguridad, el de salud, el de reactivación económica, el de lucha anticorrupción y el de lucha contra la violencia hacia la mujer. Hay muchos más temas, nosotros nos parecían estos prioritarios, y eh, no nos equivocamos en el sentido de que, eh, los partidos, la gran mayoría de ellos, en sus planes de gobierno, tocan temas que tienen que ver con estos cinco, ¿no? Es decir, um, al menos hacen un diagnóstico o proponen algunas ideas bien sencillas o algunos se dedican a elaborar y evidenciar sus propuestas. ¿no? Entonces, la herramienta funciona de esta manera. Primero hay que escoger un partido político. Aquí en la cajita de arriba podemos escoger a los partidos que han estado participando en primera vuelta. Luego vamos a escoger algunos de los temas que están por aquí. Y luego eh, vamos a verificar en la derecha que van a irse mostrando con colores y puntuaciones. Tenemos eh, algunos datos que nos dicen si estamos en una alta similitud o estamos en una baja similitud en lo que están proponiendo los planes de gobierno. ¿no? Eh, entonces, colocamos ahí como última, como última frase, es posible que en algunos temas los partidos tengan planes muy similares, pero en otros temas no tanto. Y eso es lo que vamos a comprobar ahora. ¿no? Un poco de haber hecho esta herramienta y de nosotros mismos probar con ella qué nos eh, sugiere, qué, qué datos nos muestra, eh, nos evidencia el hecho de que eh, no siempre por etiquetar de izquierda o de derecha o de centro a algunos partidos políticos, significa que entre ellos vayamos a encontrar eh, resultados similares en materia de, eh, digamos, semejanzas en cualquiera de los temas. Es posible que en salud encuentren convergencia, o en, en seguridad encuentren convergencia, ¿correcto? Pero en reactivación económica, en lucha anticorrupción, no. Y, y eso nos muestra lo diverso que podemos encontrar incluso dentro de una cantera de la ideología política, ¿no? Que usualmente en procesos electorales como el nuestro se empiezan a, po a polarizar lo suficiente y claro, se hace mucho más evidente en segunda vuelta. Entonces, esto que vengo comentando lo podemos ir probando. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí en frente amplio. ¿no? Eh, y está activo el tema de seguridad Vemos que hay similitud en cuanto a seguridad Con Acción Popular, Conjuntos por el Perú ¿no? Las propuestas que han estado planteándose desde el Frente Amplio Han tenido, eh, en cuanto a ideas, en cuanto a palabras ¿no? Misma terminología, mismas sintagmas Parecidos con estos otros dos partidos Por eso el puntaje se hace más elevado en cambio, eh, por otro lado, tenemos que con otros partidos como Democracia Directa, Fuerza Popular, Victoria Nacional, las ideas han sido bastante contrarias, por eso este puntaje que se acerca al cero. ¿no? Veamos con Salud. Fíjense, ya no tenemos a los mismos partidos, ¿no? Juntos por el Perú está, pero aparece Avanza País, aparece Unión por el Perú, por otro lado... Tenemos a RUNA, a Perú Libre y a Renovación Popular. Cuando aparece puntaje de cero es que o bien no se ha desarrollado mucho al respecto, o bien se tienen ideas contrarias, totalmente contrarias. Vemos lucha anticorrupción, aparecen otra vez juntos para el Perú en tercer lugar, Acción Popular... Reactivación económica, o tres juntos para el Perú. Entonces vemos que hay cierta similitud, ¿no? En aquellos que trabajan en estadística bivariada, variada, sencilla sí uno podría decir que hay una correlación entre esos puntajes, entre, entre esos textos, por eso nos sugiere un resultado como este tipo. Vamos con fuerza popular, por ejemplo. Vamos a fuerza popular. Y vemos que en el caso de seguridad tiene un puntaje bastante parecido a Podemos. Recordemos que Podemos, junto con Fuerza Popular, pues daban mensajes muy de eh, populismo penal que se parecían principalmente a eh, mano dura ¿no? y a variantes de eh, lo que significaría la militarización, militares en las calles, penales en las alturas, penas más duras, ¿no? eh, como si esa fuese la óptica, no más de control, más de represión eh, para solucionar problemas de seguridad. En cambio, totalmente diferente a otros como los que tenemos por aquí, como PPC, Avanza País. ¿no? Entonces, con ello queremos mostrar que no necesariamente eh, los mismos partidos son los que coinciden en función a temas. Fíjense en seguridad, tenemos a estos que hemos estado comentando, como podemos, también tenemos a Perú Patria Segura. En el caso de salud, cambian los partidos en lucha anticorrupción cambian también, en reactivación económica tenemos otra lista. Y así tenemos para ir comprobando, por ejemplo, Perú Libre, ¿no? En algunos casos no hay mucha información, por eso el puntaje sale cero, ¿correcto? En otros sí tenemos más contenido para, en función a ello, empezar a hacer ciertos comentarios o reflexiones. La herramienta, la dejo ahí, está para el uso de la comunidad en general y consideramos que esta, y, y digamos la línea del tiempo, con, con hechos críticos que ha presentado en su momento Gabriela, o los indicadores sociales, indicadores por ejemplo de percepción, de corrupción, que ha crecido en los últimos años, en la última década, que ha presentado Kiara, o los datos que se nos estaba mostrando Frecia respecto al... 48.6% de población vacunada, al menos con primera dosis en Perú, en estas eh, 33 semanas que tenemos de vacunación. Consideramos que es de eh, relevante importancia para eh, discutir en base a evidencia, ¿no? en el marco de procesos electorales. Consideramos que desde la Academia, desde Pulso, PUC, hacemos un esfuerzo por llegar de manera amigable, sencilla hacia distintos públicos y que puedan usar nuestro contenido que esté en web. ¿no? Esperamos seguir produciendo material del mismo calibre, del mismo enfoque, que haga un uso intensivo de análisis de datos ¿no? y que, cuyas herramientas se puedan encontrar en, en nuestro portal también. Con ello, eh, quiero mencionar finalmente que es eh, relevante apostar por una investigación en sociales, investigación en, en ciencia política, investigación en, digamos, especialidades que nos permiten entender el gobierno, entender cómo ocurre la gestión, y apoyar de distintas canteras, profesiones también, en hacerle ver a los políticos, a los servidores públicos, que aquí también hay información, conocimiento, que pueden usar para eh, formular sus planes, sus políticas, sus estrategias. Y en todo caso, que vean que aquí hay una comunidad activa que está atenta a lo que se viene haciendo en el gobierno para al menos sugerir, criticar eh, respecto a lo que vienen realizando, ¿no? lo que vienen haciendo. Con ello, damos por, por concluida, cerrada nuestra presentación en conjunto de los investigadores en pulso. Doy pase a Vania. Eh, Gracias. O, si es que ya estamos en el tiempo, si estuviese que preguntas, damos paso a las preguntas. Veo aquí en el chat, eh, bueno, al menos un comentario de Mirela: ¿por qué demoramos en hacer censos? Deberían ser cada dos o tres años. Pues los censos son extremadamente costosos como lo venimos haciendo en la actualidad. Eh, se hacen cada década, al menos los de población y vivienda, para sacar, digamos, una, una idea de cuánto pueden llegar a costar una, una encuesta nacional de hogares, una encuesta nacional de programas presupuestales que tienen semestres móviles y que llegan a las principales ciudades del país y tienen aproximadamente 39.000 observaciones, 40.000 observaciones, en caso de NAPRES cuesta 87 millones de soles al año, ¿no? Entonces no es una herramienta eh, barata, digamos, es una herramienta costosa. Y en ese sentido, un censo, pues, involucra mucho más despliegue de empadronadores a nivel nacional. ¿no? Creo que en la medida que seguimos trabajando en una lógica presencial, creo que la pandemia viene cambiando un poco eso, eh, va a llegar a costar así y se van a hacer con tiempos prolongados. En ese sentido, eh, considero que de aquí a algunos años nosotros podemos pensar en capturar datos, ¿no? Eh, que podrían estar repositados a nivel regional y de ello, pues, eh, estimar algunos indicadores clave, como se hace hoy en día con la Encuesta Nacional de Hogares, pero ya no a través de muestras, sino a través de, pues, poblaciones eh, que estarían registradas, empadronadas y que yo diría de acá a una década, como dicen los gurús en la ciencia, en las tecnologías, estar todos conectados de manera tal que todos estemos actualizando nuestra información que necesite el gobierno para tomar decisiones. ¿no? Por eso es que se toman de dos, a, incluso de hasta diez años, por eso no se hacen cada, cada dos o tres años como comenta Mirela. Muy bien, entonces esa es la única pregunta, con ello damos por concluida nuestra presentación, agradecemos la convocatoria y en otra oportunidad estaremos presentando otros productos de pulso. Muchas gracias.